Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Turning Red, la más reciente película de Disney y Pixar estrenada hace poquito en Disney+. Plus. Una película que me gustó mucho, la verdad que me gustó al punto de que la vi creo que el día que se estrenó, 11 de marzo, y todavía, al momento de grabar esto, la tengo en la cabeza y... Ya hice una reseña, poco después de verla, que está en mi Instagram. Abajo en la descripción encuentran el enlace para ir a leerla. Pero eh, tenía ganas de hablar un poco de la película en el podcast, así que esto va a ser un poco un complemento de esa reseña. Y bueno, a veces eh, al hablar es como que algunas cosas salen mejor que al escribir, así que por ahí me expreso mejor en ese sentido... En fin, tenía ganas de hablar de esta muy linda película que se estrenó en Disney Plus hace poquito. Una película que me gustó mucho, me pareció muy divertida, me pareció muy linda, me pareció en varios aspectos original dentro de lo que nos presenta siempre Disney junto a Pixar o Disney solamente. Muy disfrutable, con aspectos bastante interesantes dentro de de lo que se cuenta en la historia que hay cositas que, la verdad me parecieron no sé si innovadoras, pero dentro de lo que se suele contar en estas películas es como muchas veces todo muy infantil o tratando al público de una manera infantil como que no suelen ser películas muy adultas de un tiempo para acá sí se empezaron a traer películas un poco más adultas en el aspecto de, de la historia que nos están contando, eh, más directo, ¿no? O sea, en general, o sea siempre estas películas tuvieron aspectos eh, contra fondos más eh, serios, si se quiere, dentro de, de, de lo infantil que nos podían ofrecer, ¿no? Pero de una parte para acá, no sé, pienso en Soul... Onward y Out Intensamente eh, siento que tienen como cosas Más de adultos Pero dentro de una Película que va Dedicada a un público Infantil, aunque Obviamente Son películas de animación Que van para todos los públicos Eso no cabe ninguna duda, pero Eso queda bastante Claro, pero bueno Este aspecto de algunas cuestiones eh, que por ahí en cualquier otra película de este estilo no se mostraría. Se termina mostrando acá, así que eso me gustó bastante. Muy linda animación. La verdad que muy linda animación. Me gustó mucho. no Es como con las películas de, de Disney y Pixar. Estamos diciendo algo obvio. Y sí, es bastante obvio, pero... Que se yo, eh, hay que mencionarlo Y la verdad que, nada Maravilla, realmente una maravilla Y también me gustaron un par de cositas Que ya las voy a mencionar Entre los aspectos eh, positivos de esta película Nada, una película que me gustó mucho Y que les recomiendo que vean ¿sí? Porque hasta acá va mi reseña sin spoilers Vayan a verla que está en Disney Plus La pueden encontrar ahí Si no la vieron, hasta acá llegan le ponen pausa a este episodio y después de ver la película pueden seguir escuchando. Y si no les interesan los spoilers, pueden seguir tranquilamente. Esto continúa bajo su propia decisión. ¿De qué va la película? La película nos cuenta la historia de Mei, Mei Ling, Mei Ling Li, o Mei, como le dicen en la película, simplemente que tiene una vida, por lo que se nos muestra desde el principio, bastante interesante Por el hecho de que eh, es una chica de 13 años que en pocas palabras se llega al mundo por delante A Así se muestra eh, Ya esos primeros minutos son para que te encariñes de lleno con la protagonista Es una muy linda presentación Y el punto es que digamos que es una chica que se llega al mundo por delante Pero... Sigue bajo el ala de su madre, su madre sobreprotectora, sobreprotectora a niveles increíbles y no solamente sigue bajo el ala de su madre, sino que tiene que hacerla sentir orgullosa a ella de, de lo que hace y, y de todo, así que está un poco bajo esa presión de, bueno, tengo que enorgullecer a mi madre y es una chica de 13 años, que está en una de las etapas más difíciles de cualquier adolescente. Entonces, eh, es complicado. Algo por lo que hemos pasado, todos y todas. Así que, bueno, eh, es una película con la que nos podemos sentir muy identificados, claramente, en muchos aspectos. Y pasa algo, en un momento, que acá es donde me gustó el aspecto este de... Esta, estas cosas más adultas que por ahí no se hubieran presentado en otras películas en específico el tema de la menstruación que a ver no termina siendo el punto principal del cambio en el que en un momento ella se convierte en este panda rojo tan adorable ella se convierte en el panda rojo después de que dice algo y como que hay un hechizo y eh, en el templo, bueno. Eso igual me quedó la duda porque después se termina revelando que era como una herencia familiar y todas las mujeres de la familia terminaban pasando por eso. A Igual ahora que lo pienso, puede ser que esté relacionado al tema de la menstruación porque está asociada a el crecimiento de la mujer, o sea, te convertiste en mujer, básicamente. Entonces, puede ser que, ahora, no lo había pensado antes, o sea, ahora que se ve que está completamente asociado a la parte femenina de la familia, puede ser que sea por eso, pero el punto es que este tipo de cosas, por ahí en otras películas, al menos yendo a lo que es, Disney Pixar no aparecía y la verdad que me sorprendió el momento de verlo me, me pareció acertado o sea cómo se muestra porque se muestra como ese punto de quiebre y del crecimiento de May eh, y de que no está pasando por eso pero eh, que está teniendo un crecimiento un crecimiento bastante claro en su vida y bueno después todo lo que va experimentando con en, sus primeros amores, sus relaciones amistosas, su independencia y su rebeldía. Y no una rebeldía mala, o sea, no una rebeldía de hacer bardo, y, no. O sea, una rebeldía necesaria. Y eso es un aspecto importante de la película, el crecimiento. Esta película se trata sobre crecimiento pura y exclusivamente sobre el crecimiento, todo representado en este panda rojo. Todo. O sea, las emociones, el crecimiento, pasar de ser una niña a una adulta en la etapa de la adolescencia, en una etapa tan dura, todo representado en el panda rojo. Lo único negativo que podría señalar de esta película, sinceramente, porque no, no encontré muchas cosas negativas, es el tema de los estereotipos. En varios momentos sentí que había cosas que siempre es así. Como que ahí no, no, no cambian. No solamente Disney y Pixar, sino en general es como que um, padres asiáticos exigentes. Siempre, siempre, siempre. Um, siempre en el grupo de amigos tenés que tener al bully que... Es Bully, pero que después no es Bully, que resulta que era bueno. Y que tenía un gusto oculto que era eh, esta banda, Fort town Y termina siendo amigo de este grupo de chicas. Y entre las chicas tenés a la que es medio aburrida, tenés a la que está súper emocionada y excitada por todo. Y tenés a la que es, digamos, la eh, positiva, la más eh, normal, entre comillas por decir una palabra o sea no porque sea normal sino porque digamos eh, es la más tranquila la más centrada me hicieron recordar mucho esto no sé si tomarlo como un plagio eh, eh, plagio de plagio pero me hicieron recordar intensamente justamente esto de las emociones y además que todas tenían como un color específico pero bueno un detalle que por ahí lo tomé así, como, bueno, me hizo pensar en eso, nada más. Pero es como que muchos estereotipos. Eh, tampoco, uff, todos son estereotipos en la película. La verdad que no, pero eh, como que esas cosas, incluso, a ver, no lo tengo como algo negativo. Simplemente lo menciono como, bueno, es lo único que por ahí me hizo ruido. dentro de la película. Porque la verdad que otras cosas no me molestaron, ni siquiera... Las he notado o destacado como, oh, esto no, no me pareció tan acertado, no sé qué. No, la verdad que es lo único para destacar dentro de todo lo negativo que pude encontrar en esta película. Yendo a lo positivo, lo mencioné, lo vuelvo a mencionar, la animación. Y no solamente la animación, sino toda la parte técnica, la fotografía. Nunca disfruté tanto, creo, en una película de animación. La fotografía. La verdad, la fotografía de esta película me encantó. Y todo en la película: eh, esta representación de Toronto, que es donde sucede todo, eh, el templo, todos los detalles. Todo muy lindo. Todo muy lindo. Hay momentos eh, en los que se recorre la ciudad que. nada. Eh, en específico Cuando Mei ya convertida en panda Empieza a saltar por todas las casas Me gustó mucho Ese momento de la película Pero nada es, Técnicamente es una película Muy linda Obviamente todo sujeto a la animación Que es hermosa Y tiene estos detalles De anime Que Les recomiendo que vean Embrace de Panda, que es esta especie de documental que nos muestra el detrás de escena de la película. Está también en Disney+. Plus De hecho, si terminan de ver la película les voy a recomendar que vean eso. Dura cuarenta y pico de minutos, no dura mucho, la verdad que se lo recomiendo. Yo lo vi antes de grabar este episodio y me sirvió para complementar varias cosas. O sea, para empezar, que gran parte del grupo de personas que estuvieron detrás de esta película fueron mujeres y queda bastante claro en la película, o sea, es una película cuando mencionaba esto de que todos y todas nos podíamos sentir identificados con esta película, es cierto todos hemos pasado por esta etapa pero está muy encaminado a el público femenino, claramente y se nota por las personas que estuvieron detrás y por eso les recomiendo que vean este documental del detrás de escena porque habla la productora, la encargada del diseño de producción, creo que la encargada de la fotografía también, la de efectos visuales, la directora, obviamente, G. que además, Domigi, les recomiendo, si no vieron, el corto Bao, ella lo escribió y lo dirigió. De hecho, este fue su primer largometraje, lo anterior que había hecho fue el corto Bao, eh, nada... Les recomiendo que vean ese corto porque además de ser muy lindo, es raro, por momentos es raro, pero además de ser muy lindo, eh, tiene puntos en común con lo que es Turning Red, con lo que es la historia de Turning Red. Así que, nada, les recomiendo que lo vean y todo esto, o sea, se nota de las cabezas que terminaron moldeando esta película, se termina viendo el resultado en la historia. La verdad que me gustó mucho ese aspecto. Y dentro de este documental se explica en un momento. Porque a eso iba. Esta dedicatoria en algún punto a el anime. Porque tenemos momentos de animación dentro de la película. Que son muy del anime. Por ejemplo eh, las emociones. Cuando vemos como estas caritas. Como con los ojos que nos recuerdan a el gato con botas en Shrek um, y así un montón de cosas um, como estos saltos que terminan dando algunos personajes y, y el fondo como de colores um, o en un momento me acuerdo cuando May habla de Fort Town que hace como un gesto con la mano y está como en un lugar que es como una colina una montaña y todos los integrantes de este grupo y ella como con la mano así o sea hacía un montón de cosas que me gustaron dentro de la animación que no vimos en otras películas de pixar y eso la verdad que me pareció bastante interesante y muy bien adaptado a la película o sea no fueron momentos que desentonaron la verdad estuvieron muy bien y me gustaron mucho y esto se explica en el documental así que bueno para complementar con la película es una muy buena opción para ver si quieren y el corto vao. también se los recomiendo mucho así que nada toda la parte de la animación y toda la estructura técnica de, de la película que además en el documental se aprecia muy bien todo lo que es la parte de justamente detrás de escena y de cómo se hicieron muchas de las cosas en la película me, me encantó y, y se aprecia mucho más y ya viéndolo en la película eh, es muy lindo todo muy lindo todo es una pena que no lo hayan estrenado en cines sinceramente es una pena pero bueno, eh, por otro lado, para ahorrar un poco de, de dinero, está bien que la hayan estrenado en Disney+, Plus, pero era una linda película para disfrutar eh, en, en cines y visualmente. En específico, visualmente, eh, era una muy linda película para disfrutar en la sala de cine. La historia me gustó mucho, como les comentaba, todo esto que comenté sobre el crecimiento... Que está muy bien, muy bien llevado a cabo. Eh, estos roces que tiene con la madre. Eh, interpretada por Sandra O. Oh, están muy bien. Eh, o sea... Más allá de esto del estereotipo de la madre sobreprotectora y exigente y todo eso. Está bien, o sea... Creo que... Ahí sí que... Nadie se quedó afuera en... Uh, esto me hace acordar a, a mi vieja Creo que en algún punto, o en muchos puntos, las madres son así Y, y está muy bien representado Y además de la relación madre-hija que termina siendo eh, la más fuerte O la más importante de la película Importante en el sentido de la que tenemos a lo largo de la película Porque la relación de May con sus amigas es bastante importante este simbolismo del panda rojo me gustó cómo se terminó representando, en específico en el final, porque cuando sabemos que era como una herencia que tenían las mujeres de la familia y que el panda representaba esto de las emociones y que había que hacer todo un ritual para... Contener al panda de cada una de las mujeres de la familia en un collar o, o, o algo así para que se quede y, y no salga más. Que básicamente se trata de reprimir emociones. O sea, históricamente la familia de May reprimía sus emociones. O sea, las mujeres de la familia reprimían sus emociones, no eh, liberaban a ese panda que terminaba siendo en ese punto... Y a eso iba con lo de la rebeldía. Pero no la rebeldía solamente de rebelarse, sino de eh, liberarse, hacer cosas, eh, enojarse, eh, ser feliz, eh, estar triste. O sea, todas las emociones y todos los estados de ánimo que un adolescente tiene que atravesar. Porque básicamente es eso, entonces... Me gustó el punto en el que la madre tiene un panda Godzilla, o sea, gigantesco, que representa todo lo que la madre reprimió y seguía reprimiendo. Y el pandita chiquito que terminaba siendo el de Mei. Eso me gustó mucho. Y hay algo en la película que generalmente yo estas cosas no las noto al principio, y en este caso sí, lo terminé notando al principio de la película y a lo largo de la película lo terminé viendo y es este detalle de los colores la madre siempre vestida de verde May la hija siempre de rojo o de naranja pero siempre en ese tono de hecho cuando se transforma y vuelve a la normalidad después de haberse transformado por primera vez en panda tiene el pelo naranja y hay un detalle en May ...que a partir de esa transformación a lo largo de la película... ...hasta que al final termina aceptando su panda... ...termina aceptando estas emociones y se termina quedando con él... ...tiene en el pelo una horquilla de color verde. Y después de eso, después de que termina aceptando su panda... ...deja esa horquilla, no la tiene más. Y era esa la parte que, digamos la separaba de aceptar a su panda, que también iba de la mano con la madre, porque la madre, todo verde, de hecho tenía ese collarcito, si no me equivoco, era un collarcito con el color rojo en el que tenía a su panda escondido. Este juego de colores que a lo largo de la película me pareció perfecto, junto con el simbolismo del panda. Y lo que representaba, la verdad que detalles que, que me gustaron mucho en, en la película. Esto de la menstruación que mencionaba pasa dos minutos en la película, tampoco es que se termina explayando demasiado, pero me gustó que se mencione eh, y que se muestre eh, bastante en la película, o sea, dentro de lo que es bastante, ¿no? Pero no fue como una mención y así nomás, o sea se mantiene durante unos minutos y me, me pareció bastante acertado esto de este fanatismo por esta banda, se pensaría tranquilamente en, listo es eh, una referencia al K-pop, y no porque la película está ambientada en el año 2002, no sé por qué, pero la ambientaron en el año 2002 y tranquilamente puede ser una referencia más acertada a los Backstreet Boys, Boy Bands de la época que estaban más de moda en ese momento. Y también un poco a los gustos de un adolescente promedio. Que de hecho esto también se explica en, en el documental de Letras de Escena. O sea, este aspecto de... Bueno, tratamos de plasmar en la película todo lo que nos gustaba de chicas y... Y todo lo que sentíamos y todo lo que hacíamos Entonces Eso también eh, Esto de el primer amor O ni siquiera el primer amor Enamorarse o sentir atracción Por un chico que la madre Que le muestra a este chico El dibujo que había hecho May Y ella como No, cómo vas a hacer eso Todo, o sea, también El crecimiento de la mano con La relación con la madre O sea, no solamente por lo que ella pasaba por lo que May pasaba, sino su relación con la madre, esto que pasó, eh, otras cosas como no dejarla ir a ver a esta banda, que para ella eran todos delincuentes y gente que le iba a llevar por el mal camino, y de hecho había una amiga a la que ella no aceptaba y, y ella era su mejor amiga. Todas cosas que realmente me parecieron muy bien en la historia, y de nuevo, manejadas de una manera bastante adulta dentro de una película que va apuntada a un público infantil, no porque sea una película de animación, esto después de lo que pasó en los Oscars, eh, que en la cuenta de, de Mitchell vs The Machines en Instagram subieron esto de animación es cine, a veces se confunde de que las películas de animación son para niños y la tienen que ver nada más los niños. Y si tenés más de 10 años ya no podés ver películas de animación. No. No, no, no. Equivocación total. Las películas de animación ni siquiera cuentan como un género. Son un medio para contar una historia. No es un género la animación. Y se pueden llevar adelante historias muy adultas. Para adultos. Y de hecho la animación evolucionó mucho. De un tiempo para acá, en ese aspecto, y tuvimos genialidades como Spider-Man into Spider-Verse o yendo a las series Invincible, por nombrar un par de ejemplos. Así que, básicamente eso, es cierto que esta película va dirigida a un público infantil, pero eso tampoco quita de que sea una película infantil. Al contrario, como lo menciono, es una película con un tono bastante adulto y que maneja muy bien estas cuestiones. Y que, a ver, yo con 27 años la veo y me hace recordar un poco a la época de mi adolescencia, pero una persona de la edad de los personajes lo ve y es más cercano a lo que está viviendo y eso eh, me parece que es el punto justo en el que termina pegando, porque además termina siendo para todos los públicos, sinceramente. Para la gente de esa edad, para la gente que ya pasó esa etapa de su vida pero tiene esos recuerdos y para la gente más grande que por ahí los padres ven un poco el reflejo de lo que termina siendo. Me parece una película muy linda para que disfruten eh, todas las edades. Me parece una película adulta en ese sentido, de que maneja temas que están muy bien llevados. la verdad. Y bueno, creo que ya he mencionado todo. Como les dije al principio, era como un complemento de la reseña que hice en Instagram. Por si la quieren ir a leer, está abajo en la descripción en el enlace. Eh, algunas cosas que quería mencionar en este episodio. Terminó siendo un episodio más cortito de lo que termina siendo, generalmente. Bueno, algo que no mencioné. La banda sonora, la banda sonora está a cargo de Ludwig Goranson, que... También llevó adelante la banda sonora de Tenet, por ejemplo, y de Black Panther. Es una muy linda banda sonora. Y también estuvieron Billie Eilish y su hermano, Phineas O'Connell, para eh, las canciones. De hecho, Phineas O'Connell hace de Jesse como uno de los integrantes de Fort Town. Y la verdad que las canciones de Fort Town estuvieron <ríe> muy buenas. Generalmente ese tipo de canciones terminan siendo como complementos o cosas así nomás. Como que no, no suman demasiado, están ahí. Pero la verdad que no, tampoco son una locura, pero me, me gustaron. Me, me parecieron copadas. Y bueno, muy adorable el panda. Me encanta ver toda la ciudad empapelada todavía hasta este punto. Casi un mes después del estreno con el panda rojo por todos lados y con todas esas caritas hermosas la verdad que eso de los pósters con la cara del panda representando distintas emociones me pareció genial genial me vendieron la película porque de hecho no vi muchos avances de esta película con eso me vendieron la película genial maravilloso ahora sí hasta acá mi reseña de turning red mi calificación es de 8.5 sobre 10 algo que les quería comentar sobre el podcast por ahí notaron que están un poco más espaciados los episodios como que no hay tantos episodios ahora en el podcast y además los episodios de el debate de Peacemaker y de The Batman llegaron un poco tarde es porque actualmente me encuentro trabajando entonces no tengo el tiempo que tenía antes para grabar, editar Ver las películas de las que voy a hablar Así que Bueno, téngame paciencia Me estoy acomodando A estos nuevos horarios A poder trabajar y grabar Y seguir con el podcast Va a seguir el podcast obviamente Pero eh, esto, por ahí no Puedo traerles la cantidad De episodios que traía antes Voy a tratar de Tener los episodios No tan lejanos a la fecha De los estrenos de las películas porque me pasó con The Batman que llegó un poco tarde, con Morbius la grabé bastante cercano a la fecha y salió bastante cercano a la fecha, así que no hubo problema. Ahora se viene Sonic 2, se viene la tercera película de Animales Fantásticos y más adelante quiero más o menos con esas películas no irme mucho de fechas, así que bueno, nada. Eso, para aclarar, por si notan que eh, no hay mucho contenido ahí en el podcast, y, en específico con las series, voy a tratar de ver más series este año, y voy a tratar de hablar de más series este año. De hecho, cuando pensé en hablar de Turning Red en el podcast, me di cuenta que no hablé de películas de animación en el podcast, justamente. La única creo que había sido The Nightmare Before Christmas, pero fue por el especial de Halloween, y después creo que no hubo otras. Bueno, what if, pero fue una serie. Um, así que, anotado, hablar de más películas de animación y hablar de más series. Um, quiero hablar de más series, ya va a llegar el episodio de la tercera temporada de Sex Education. Ya va a llegar, tarde, muy tarde, pero va a llegar, para completar. Pero si sí, tengo que hablar de más series, y en específico sobre las series, habrá notado que What If, Hawkeye y Peacemaker... Tuvieron episodios semanales dedicados justamente a cada episodio que iba saliendo de cada una de esas series. A partir de Moon Knight y en específico, bueno, las series de Marvel, porque DC solamente sacó Peasemakers y no va a traer otra serie, en específico con las de Marvel, que si no me equivoco van a ser, bueno, Moon Knight, Miss Marvel y She-Hulk. No sé si hay alguna más para estrenarse. No va a haber más episodios semanales. ...dedicados a los estrenos semanales de estas series. Voy a hacer como hice con Sex Education o, por ejemplo, con Loki. En ese caso porque había empezado con el podcast después de que ya había empezado Loki. Pero voy a dedicarle un episodio del podcast a cada temporada, nada más. Así que ya hablaré de Moon cuando termine. Bueno, eso va un poco de la mano con este tema del poco tiempo... En mi vida actualmente Pero ya tenía la decisión tomada Cuando iban pasando las semanas con Peacemaker Porque no me estaba rindiendo mucho En cuanto a la grabación, la edición y todo eso Episodio tras episodio, semana tras semana Así que ya había tomado la decisión Y esto de ahora trabajar y no tener mucho tiempo para grabar y editar Potenció esa decisión Así que nada, aclarar eso que por ahí ven que no subo nada de Moon Knight no, cuando termine la temporada ya voy a hablar de Moon Knight bueno, terminados todos estos anuncios, para aclarar nada más me pueden seguir en Instagram obviamente, arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en Youtube donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video en Youtube también, tenganme un poco de paciencia, ya voy a subir otros videos que no sean los episodios del podcast Quiero mejorar un poco la calidad de los videos, así que, bueno, cuando tenga eso voy a volver, también a Twitch, volver en algún momento, aunque nunca lo menciono a Twitch, pero sí, tenía Twitch, de hecho ahí se hizo el debate de Peacemaker, me pueden seguir en mi Instagram personal, arroba arrobaapanchernocoon, ahí más o menos todo sigue igual, Leatherbox y Medium, bueno, Medium lo tengo un poco olvidado, pero también voy a hablar con las reseñas ahí, y nada más, creo. Hasta acá todo. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.